¿Qué tal? Yo soy Augusto, Flaxon, Jackson, Macariter III y tal vez me conozcan como el CEO de Laboratorios Oscuros. Hoy vengo a hablarles con pena en mi corazón debido a los rumores extraños sobre los experimentos fallidos que tuvimos. Tengo que admitir que me duele mucho ya que muy poca gente habla de los experimentos exitosos que tuvimos. Tres de nuestros sujetos de prueba dos de nuestros experimentos de prueba Sobrevivieron y están viviendo plenamente. Ahora procesan comida con menos órganos que antes, dejando espacio para órganos nuevos que nosotros vamos a desarrollar y vas a poder conseguir. Laboratorios Oscuros. Cuidamos a tus seres queridos, quieras o no. El verdadero poder tiene que ser bien utilizado. Y nadie está más capacitado que los Ventrue para hacerlo. Desde las épocas de los reyes hasta dueños de compañías multinacionales, los sangre de azul siempre se mantuvieron en las esferas más altas de la sociedad. Welcome, vampires from near and far, to this here grand vampiric council to judge over these three accused. Accused of what, you may ask? Murder. Vampire murder. Vampire, Sorry, murder. vampire murder. Vampire murder. Muchos pueden quejarse o acusar a los Ventrus por arrogantes y corruptos, pero pocos reconocen el éxito que este clan tuvo en la mascarada y en la sociedad vampírica como la conocemos. Desde las primeras noches, este clan defiende las tradiciones como modo para sobrevivir, y es por esto que son uno de los pilares de la camarilla. Hoy vamos a crear a Vanessa, una despiadada empresaria que hizo su fortuna en el rubro inmobiliario. Su atributo principal es el social, algo que tuvo que aprender a desarrollar en los negocios. Para su tipo de depredador, vamos a elegir Reina del Ambiente. Entre la gente de trajes, ella es una suerte de celebridad con un toque único para las negociaciones y los contratos. Esto nos va a permitir alimentarnos de una subcultura en particular. Y a Vanessa le interesan los abogados, sobre todo aquellos que se acercan a hacer negocios con ella. Sé que tratando de a vampiro, pero no voy a luchar. No más preguntas Como méritos, vamos a tener recursos, para empezar con una buena cantidad de dinero y bienes. También vamos a tener contactos, gente que ande por ahí que nos pueda solucionar problemas que no podamos nosotros. En cuanto a los defectos, vamos a tener el viejo y querido adversario, y charlar con el DM para generar alguien interesante que nos lleve la contra. Vanessa siempre fue una persona solitaria, pero esto no la excluye de tener pilas de toque. Su mentora de marketing es una profesora de la universidad que da clases de economía. Ella la respeta mucho, al punto de considerarla una de las mentes más brillantes del país en cuanto a los negocios, y les consulta antes de algunas reuniones. Tal vez lo sabe ella sola, pero el dueño del restaurante al frente de su edificio es muy importante para ella. Cuando se juntan charla de cosas que pasan en el barrio, y ella le da trucos de negocios que él puede aplicar, y de hecho, lo hace gratis. Por último, tiene a Susana. Ella trabaja en uno de los bancos que tiene negocios con su empresa y siempre aprecia que Susana esté dispuesta a trabajar hasta altas horas de la noche para satisfacer a su clientela. Las disciplinas del clan son dominación, fortaleza y presencia. Como siempre, empezamos con dos puntos en una, un punto en otra, más lo que nos da el tipo de predador. Dominación es la disciplina por excelencia del clan de los reyes. El primer punto nos va a dar nublar la memoria, para asegurarnos que toda la gente tenga la información correcta. El segundo punto nos da mesmerismo, para darle órdenes complejas a nuestros objetivos y que las cumplan. Mina, you are in the closet. Open the door and come out. Now walk to the terrace door. Watch out for the foot. Y nuestro tipo de depredador nos da un punto más en esta disciplina que nos permite tener directriz sumergida, haciendo que podamos hipnotizar a nuestras víctimas al punto de que se conviertan agentes durmientes. Luego tenemos fortaleza, la disciplina para resistir todo. Con este punto ganamos mente imperturbable, para mantener la calma en las situaciones más complicadas. También tenemos presencia, que es una disciplina importante para el clan, pero Vanessa no está interesada en esto, por lo menos por ahora. Anotamos la previsión del clan. En el caso de la sangre azul es solo poder alimentarse de un tipo de persona. Alimentarse de otro tipo de persona puede llegar a que vomite la sangre y no gane ningún beneficio por todo lo que sucedió. No, no. What have you done me? Como siempre, calculamos fuerza de voluntad, salud, buscamos una imagen y ya está. Tenemos a Vanessa y su hoja de personaje. Los Gentru son un clan de orgullosos y ambiciosos vampiros, con mucho poder e historia. Lo único que se compara a su ambición es su rencor. Así que no van a querer ganarse uno como enemigo. Puede ser terrible. La pregunta del día para ustedes es. ¿Qué Lord Vampiro les gusta más? A mí me sorprendió mucho Charles Bromley de Daybreakers. Todas las actitudes de Ventrue en ese personaje. El próximo video es el de los k así que suscríbete al canal para no parártelo. Nos vemos en el próximo video.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 Ahora sí, vamos a los loopers. No te vas a poder defender de los dinosaurios ahora. Cualquiera puede enojarse con los no. Ni ¡No! <risa> si, siquiera quieren que hacerlo con fuerza, es como. No. Estoy esperando a que no veas. Laboratorios oscuros reinventando la biología humana desde 1832 o más desde el 1120 <risa> antes de Cristo. Pensando en vos. Eso se no anónimo. Sí. Vos depositas tu confianza en algo así como vos pones tu confianza en el corazón. Nosotros lo que del lugar al sire del sire, tipo tu sire abuelo se enojan mal y está todo mal que ese tipo de persona y te hacen tipo... Te, lo único es, es... pueden mandar a matarte pero generalmente se dedican a hacerte la vida imposible tipo que te vayan a tirar piedras mientras vos estás durmiendo en la ventana no, puede algo del sol ¡yay! Yeah. <risa>